¿No te ha pasado que sientes que un ambiente es demasiado incómodo como si lo hubieran diseñado mal a propósito? El diseño intencionalmente incómodo está pensado para limitar tus posibilidades de actuar y controlar en cierta medida tu conducta. Un problema de las grandes ciudades es que la gente dañe las áreas públicas, que las ensucie, duerme en ellas o se robe el mobiliario. Gracias al diseño incómodo los municipios limitan el potencial de dañar estas zonas y ahorran en vigilancia y en mantenimiento. Comercialmente los asientos en los restaurantes de comida rápida y terminales de transporte terrestre y aéreo también son incómodos. Así te obligan a hacer un uso muy puntual y muy específico del local, dejando espacio libre lo no más pronto para nuevos usuarios. El ejemplo más actual de buen mal diseño es TikTok no sigue ningún lineamiento de aplicaciones dictado por Apple, Google o Microsoft. En cambio, y tomando la posta de Snapchat, todo está dispuesto para dejar al usuario consumir contenido de forma inmediata y cómoda. En el otro extremo, sitios como Wikipedia aplican el minimalismo, reducido a pura funcionalidad y contenido sin adornos ni efectos. En ambos casos, la disrupción, el salirse de la norma ha sido clave para su adopción y el eventual éxito en sus respectivos públicos. El diseño incómodo es un área de estudio muy interesante en sus posibilidades, pero también tiene una ética por lo menos cuestionable. Aquí hemos visto situaciones que se resuelven pensando fuera de la norma, y eso en diseño siempre va a ser atractivo y enriquecedor.